Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy y aquí estamos con Bravely Second en Vamos a ver, contar a quién nos toca hoy. how you always do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 Bueno, parte en la que yo tengo que elegir. Dice, dejad que me lo piense un poco. Nada. Pero Inés se merece los derechos de la canción. Si pongo esto, voy a luchar contra Barba Rosa Y si pongo hay que detener esta música absurda. Le doy la razón a Barbarosa y lucho contra Praline Como para mi aventura yo quiero tener eh, el asterisco de pirata Voy a tener que darle la, la razón a Barbarosa para poder luchar ahora contra Praline Entonces hay que detener la, esta música absurda Personalmente me da igual, o sea, un arreglo de una canción puede mejorarla o puede empeorarla Entonces si un arreglo para una canción es para bien, por mí de acuerdo si una canción lo que va a hacer es arruinarla por completo, mejor déjala como está. Pero bueno, vamos a, ¿a la aventura. Listen, No you can't let Praline just have her way with your grandfather's song like that. I know she's a super famous star right now, with a legion of fans who would love to hear a new song from her. Let alone a remix of a long-lost song by the great acapella. It would be quite the event. Why, it could become the hit of the century. But your grandfather wasn't trying to write a hit. You speak of the dedication on the sheet music, but those were just idle musings. It doesn't matter. That was what your grandfather intended for this song. Those were acapella's last wishes. Your grandfather meant for that song to belong to those who loved the sea. Those who understood a man's heart. It wasn't written for some fly-by-night diva to net herself a worldwide hit and a new legion of fans. And definitely not for her to remake it into some obnoxious pop song designed to drive men wild. <gasps> so that's... No way. Is this... It sounds like my grandfather's song, but somehow lighter and cheaper. Where's my manager? I won't suffer these insults! Kraline, hey, what are you doing here? And it's not just me, meanie! When you insult me, you're insulting every one of my fans and believers, too! You, Mr. Peller. Ignoring my request that you could go gallivanting across the road. and after I went to all the trouble of breathing my new life into your grandpa's moldy oldie, new life? You never spared a single thought for the original composer's feelings. You never show a shred of respect for anyone but yourself. You're a walking disaster. <gasps> Vine. All you did was rip off another artist! You're no better than a thief! A uh, thief? Rip off? Ooh, the nerves! It's an homage! An homage! Imitation is a very sincere form of admiration, you know? And I can prove it! I went and asked for permission to use the song now, didn't I? You've got an answer for everything, huh? Your excuses are impressive. Which is more than I can say about your singing and dancing skills. That's it! I've just about had enough to hear with you! You to hear the truth? I hate these dodgy old songs. No one but a geezer would be caught dead singing the original. And I know all my fans would agree. Everyone around the world would hate it. What's the point in preserving some musty old song that everyone's going to hate, anyway? There's no reason why I shouldn't be allowed to rearrange it into a girly, groovy sensation of style! Get with the times, idiot! You know what's hot? I'm what's hot! Too hot for you to handle My popularity and my strength are world-class now, you know? Fight me, and you'll get burned. Derrota a Planine y recibirás el asterisco del artista. Ten en cuenta que no recibirás el asterisco de pirata. Dije bien. Vale. Busca pelea. Pues te vas a enterar. Empezamos la pelea. Los ninjas tienen... Orejas de corejito. A ver... Admirador Praline, entusiasta Praline y devotos Praline. Ese tiene una lanza. Y se este tiene un cuchillo. Este puede que es lance magia. Bueno, ahora mismo no sé cuál es la estrategia. Porque la verdad que ni la he leído. Así que voy a hacer una pequeña pausa. A ver qué se puede hacer. Vale. Voy a empezar a explicar un poquito. Miren. El admirador. Nos va a bajar la defensa física. El entusiasta nos va a causar daño en el grupo, es decir, daño físico. Por lo tanto, eh, el admirador va a hacer que el entusiasta nos pegue más fuerte. Y además, el devoto nos puede confundir, entonces podemos atacarnos entre nosotros. Yo diría que mi prioridad podría ser derrotar primero al devoto, <coughs> después al admirador admir y por último al entusiasta. o cargarnos al entusiasta al devoto y al entusiasta y al admirador que le den por saco aunque bueno, todo depende también de Praline que en teoría no, no, tiene, no tiene por qué ser nada muy muy del otro mundo pero eh, puede ella lo que puede hacer es darle ventaja y darle más puntos de batalla al, administ, al administrador al, perdón, al admirador, al entusiasta o al devoto. Obviamente a Preliné no me la puedo cargar así como así, porque tiene 40.000 de vida, mientras que el admirador, el entusiasta y el devoto tan solo tiene 3.300. Los tres son débiles al rayo, y los tres tienen colgante estrella y pluma de fénix y, y polvo estelar. Entonces, tengo que cargármelo y a la vez tengo que robarle. Entonces, vamos a empezar así. Habilidades, magia espiritual, rayo. Habilidades, magia espiritual, rayo, tal cual. Con idea, nos vamos a cargar al entusiasta. No, al devoto. Al devoto. Pero si le ataco no puedo conseguir el el colgante estrella vamos a hacer que dé ahora mismo a un Deful. y vamos a hacer que Tiz robe al devoto que tiene una pluma fénix y un colgante estrella y no pude robar nada, me cago en la leche Le da uno al admirador. Ay. Vale, entonces dije mal las cosas. Porque el admirador confundió idea. No entiendo. La, a lo mejor la información de la idea está mal. Bueno, tenemos que seguir igual. Rayo Rayo Bueno, idea que puede ir atacando A ver, el admirador tenía polvo ceral el panacea. Vamos a cargarnos al, al, al admirador primero. Y robamos.. Al devoto. No pude. Pues nada. Robamos a Praliné. No ha podido robar. Praliné tiene un bastón de diamante. Cosa que también puede estar muy bien. Eh, Praliné no es débil a ninguna. a ninguna magia. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a irnos curando un poquito. Vamos a usar una invocación. A Hellsberg. Eh, que haga una habilidad hasta que salta en el siguiente turno creo que esta y voy a intentar seguir robándole para robarle ese bastón de diamantes. jolines Por cierto, si se dan cuenta, Masnolia está como de profesora y Yu tiene un traje un poco raro. Ambos se compran en la ciudad anterior a esta batalla. Vamos a atacar. Vamos a poner sombra. Vamos a invocar a Suizudra Y Tiki sigue intentando robar Cogemos dos bastones de diamante Perfecto, ya está, no le tengo que robar nada más Ahora, atacar La fuerza del amor Más ataque físico Uff Puede superar los mil los de daño En ataque simple Así que vamos a tener no le aquí un poco en default En default, perdón Vamos a hacer Prometeo Vamos a atacar con Idea Y atacar con Piss. Yo lo bloqueo crítico, bueno, eh, más nobrier, venga, sigue atacando a Magnolia. Ya no vamos a invocar a nadie más. Vamos a usar. Re... Espíritu. Atacamos con idea y atacamos con tiro. Cura varios de los estados alterados. Voy a intentar hacerle un esna a prealinear, a ver si se le bajan las características. Y un fango. A ver, habilidades de energía. El ataque es mayor cuanta más defensa física tengo. Tiene bastante, bastante defensa física, así que vamos a probar. Itty. Vamos a hacer que haga furia. Total, va a estar atacando ahí todavía. No se le quita la bajada, la subida de ataque físico. Bien, queridos fans, ¡no! Madre mía. Queridos fans, los vuelvo a traer. <ríe> Me rayo. Vamos a cargarnoslo. Y atacamos al... A este. Uf, ahora sí que me pueden dar ostras. Ostras. Uf. Cura más con ti. Yu rayo. Y idea que da supercarga. A ver, muro de hierro. Protege de todos los ataques físicos a, uno, a un objetivo. ¿Estás un aliado o un turno? No. Vamos a usar una estampida que probablemente será la coma para línea Pero vamos con este. Toma. Bien. Bueno. Toma. Mas no, le cura un poquito... bueno, usa Ero. Disco use... Tornado. Dice que Y praline fuera. Bueno, ganaríamos 3520 de experiencia, y 3, 352 puntos para los trabajos, y 2904 PG. Ninguno sube de, de... Uy, mira, conseguimos un colgante estrella, aunque podríamos haber conseguido 1, 2, 3, 4. Una pluma fénix, aunque podríamos haber conseguido dos. Y claro, podríamos haber conseguido también un polvo estelar y una panacea. Pero, dos polvos esterales y una panacea. Bueno. Bueno. Y tenemos el asterisco de... ¿De qué, de qué? Que se me olvida siempre. De Artista. Que es muy gracioso. Dice, canta y baila para potenciar las estadísticas de los aliados. Potencia a todos los aliados. Prefiere dagas, varas y bastones. Especialidades, fortalecimiento, acción de trabajo, canto En los atributos vemos que donde más, donde más destaca es en la inteligencia y en la agilidad con, con una D Competencias, tenemos competencias en dada con una S En varas con una S Y en bastones con una S Y en competencias de escudos, pues nada Escudos, yermos y armaduras, todos con D pues nada, espero que te haya servido la estrategia. Bueno, al menos puedes verla y mirar a ver si te puede hacer una estrategia mucho mejor que la mía. Y espero que te haya gustado y servido. Si es así, dale like aquí abajo a la derecha. Y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte también aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Bravely Second. Adiós.